Hola, papá. ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo te ha ido el colegio? Muy bien, me lo he pasado genial. ¿Cómo me alegro? Vamos para casa. Vale, tengo unas ganas de llegar a casa. Hola mamá, ¿qué tal cariño? ¿Cómo te ha ido el colegio? Muy bien, me lo he pasado genial Me alegro, oye, vamos para casa Pero antes si te parece, vamos a pasar un minuto por el súper Y compro unas cosas, ¿vale? Ok Y luego pasamos a ver a la tía Mari Que está cerca de paso más o menos Vale Y así recojo un tupper que me dejé hace dos días Luego quiero pasar por la farmacia y por la peluquería Pero no te preocupes que yo te compro una chuche Es que así cojo horas, ¿sabes? ¿Dónde estás? Hola hija, me fui al supermercado, ya estoy llegando a casa ¿Por qué mi amor? ¿Te acordás que tú vine al supermercado como? ahí en un minuto llego. Uh. ¡Mi mamá cuando juego! ¡Ya deja de gritarle al juego, pareces tonto! ¡Hasta el otro cuarto se escuchan tus griririririririr! Mi mamá cuando ve la novela. No, ¿por qué, Ricardo Patricio? ¿Tú estás viendo? Ella es tu verdadero mamá, mamá, mamá. Ma!